No creo que sea ajeno para ti el concepto de una lista de tareas, un to-do list. Pero ¿qué tal si te digo que utilizando Trello puedes hacer un to-do list inteligente que haga cosas por ti? Quédate en este video que te doy 10, 10 tips para que tengas la mejor lista de tareas del mundo mundial. Yo soy Olga C, mujer cronopio y llevo utilizando la herramienta Trello de ¡uff! y esta herramienta ha sido la salvación para mí porque funciona como mi segundo cerebro. Suscríbete al canal si quieres más información. Tengo esta lista de videos que te voy a dejar por acá con muchas herramientas, clases en vivo sobre Trello. Trello es una herramienta que te va a sacar las patas del barro, te va a ayudar en tus tareas diarias y te va a hacer conocer la luz. No, mentira, mentira, ya me estoy pasando. Pero bueno, recuerda, si este contenido te gusta, suscríbete, sígueme en las redes sociales que están por aquí arriba, no sé dónde, arroba mujer el primer paso es crear un tablero vacío. Y la idea es dejarlo lo más sencillo posible. Por eso te propongo que solo comiences con las siguientes columnas. La primera la vamos a llamar el inbox. Y es donde vamos a colocar todas aquellas cosas que aún no vamos a procesar, pero que tienen que estar allí en nuestro cerebro de alguna manera. Luego vamos a tener... La columna de las cosas que tenemos pendientes, que son las cosas que hemos decidido hacer, pero que aún no hemos comenzado. Las que ya hemos comenzado las vamos a tener en la columna que se llama En Progreso. Y luego vamos a tener una columna un poco especializada, que va a decir cuando una actividad está en espera de una respuesta, de que termine un proceso o de cualquier otro evento. Finalmente vamos a tener una quinta columna que es Hecho. Es decir, lo que está terminado. A lo mejor hecho es un anglicismo, así que le pueden poner finalizado, por ejemplo. Aquí la idea es poner todas estas tareas que ya hemos finalizado para primero tener una idea de cómo sucedieron las cosas, es decir, poder saber qué pasó. Y luego también las podemos tomar de ejemplo para nuevas tareas. Una vez que tenemos nuestro tablero listo es momento de comenzar a llenarlo y una de las maneras de hacerlo es convertir nuestros correos electrónicos en tarjetas de Trello. La primera forma de hacerlo es con un plugin o un elemento extra que podemos poner en nuestro cliente de correos como Outlook y Gmail para que automáticamente convirtamos correos electrónicos en tarjetas. Les voy a mostrar en este caso en particular el de Gmail. Vamos a instalarlo primero. Aquí del lado derecho van a encontrar el símbolo de más para descargar complementos. El que yo utilizo se llama Trello for Gmail. Instalar, continuar. Le dan los permisos para que tengan acceso a su cuenta y el plugin o complemento se va a instalar. Una vez instalado, vamos a ver que aparecerá acá el símbolo o icono de Trello. Para crear una nueva tarjeta tenemos que entrar en alguno de los correos. Por ejemplo, yo quiero convertir este nuevo anuncio que me llega de Udemy en una tarjeta de Trello. Lo que tengo que hacer acá es darle clic aquí, escojo el tablero, en este caso mi to-do list. La lista va a ser la lista de inbox y aquí puedo hacer modificaciones a el contenido como el nombre de la tarjeta. Vamos a ponerlo Acá como 100 días sin alcohol. Aquí me va a salir en la descripción de la tarjeta la, el, el cuerpo del correo. Le puedo también agregar una fecha de vencimiento. Por el momento no lo haré, así que solo voy a añadir esta tarjeta. Y cuando esté aquí, entre lo aparece esta tarjeta con el nombre que le puse. Y aquí tengo la descripción que es simplemente el correo electrónico que recibí. Y si no te quieres complicar con plugins y que si no instalas en el Outlook, en el Gmail, etcétera, Hay otra manera de hacer esto mismo y es utilizando el correo electrónico que pone a nuestra disposición Trello. Cada uno de los tableros que nosotros abrimos en Trello tiene un correo electrónico asociado. ¿Cómo lo sé? Voy a mostrar menú. Y aquí en más, ¿sí? me voy acá a más y tengo configuración de correo electrónico a tablero. Este es el correo electrónico de este tablero. Quiere decir que cuando yo envío un correo electrónico a esta dirección, yo voy a poner la tarjeta en la lista inbox y la voy a poner en la posición que yo quiera. La puedo poner de primera o la puedo poner de última. Vamos a ponerla seguida. Vamos a probarlo. Fíjense, voy a escribir un correo a esta dirección. Eh, vamos a ver. Revisar mis acciones en la bolsa. No en la bolsa, en la bolsa. Revisa a ver si ya eres millonaria. Y envío. Boom. Ya envío el correo y aquí. En algún punto de la vida Esto se tarda un poquito Así que no se asusten si no lo ven inmediatamente Creo que el plugin sí funciona de manera inmediata Vamos a refrescar, refrescar, a refrescar El tablero Y todavía no aparece Eso es lo que no me gusta mucho De esto que se tarda No es inmediato digamos Pero tampoco es que se tarda un siglo Así que está acá Revisar mis acciones en la bolsa Lo otro es que Usando el plugin, si lo comparamos, te da un poquito más de libertad a la hora de cambiar el nombre o de poner una descripción, etcétera, etcétera. Este... Ahora te voy a mostrar otra forma de añadir tarjetas en Trello de una manera automática. Y es que Trello incorporó a sus filas Butler. Y Butler nos permite hacer reglas o nos permite de alguna manera disparar eventos automáticos. En esta tarea particular lo que te propongo es que cuando tengas tareas diarias como mandar reportes, revisar ciertas cosas en ciertos días específicos, utilices Butler para crear una regla que cree una tarjeta automáticamente. Te muestro cómo. Vamos a Butler y abrimos el calendario. Vamos a crear un nuevo comando. Este comando va a funcionar todos los días a las 7 de la mañana vamos a añadir acá entonces tenemos nuestro ticket, nuestro, nuestro, no es un tigre, es un trigger cada día a las 7 de la mañana yo voy a hacer tal cosa fíjense que cada una de las cosas que puedo hacer no es tan universal es un poco limitada al tipo de cosas que maneja Butler pero lo que yo quiero es crear una tarjeta Puede ser única o puede ser nueva. Con el título, eh, revisar mis correos del día anterior. ¿sí? Esto puedo añadirle una descripción. Vamos a poner aquí test a falta de algo mejor. Y lo vamos a poner en la lista de pendientes. Cuando lo pongo en la lista de pendiente, fíjense que yo también puedo cambiar el tablero, puedo ponerle una etiqueta, vamos a ponerle una etiqueta verde. Puedo crear un checklist. Eh, vamos a crear una vamos a crear tareas acá. En el checklist, a la tarjeta, perfecto. Le puedo poner también una fecha. Y yo quiero que esto se acabe dentro de dos horas. Es decir, en las siguientes dos horas yo. Tengo que revisar mis correos del día anterior. Voy a añadir entonces tengo mi trigger y tengo mis acciones. Puedo añadir tantas acciones como traer o me permita que no sé, nunca ha llegado al límite. Puedo mover cartas, ¿verdad? No cartas, tarjetas. Puedo mover tarjetas, fíjense todas las condiciones. Puedo mover tarjetas, eh, puedo cambiarlas de lista, etcétera. Imagínense que yo tenga cosas del día anterior y las quiero mover ya a que las termine esto es una manera de hacerlo también puedo crear listas nuevas puedo renombrar listas, puedo borrar listas puedo ordenar las tarjetas de una lista de cierta manera y esto ya son eh, funciones avanzadas que van a tener cuando tienen no la cuenta gratuita de Trello sino otra cosa y lo bueno de todo esto es que bueno yo lo puedo run now puedo ver si el comando está eh, en línea Puedo editarlo, puedo copiarlo y lo bueno de esto es que tiene un command log. Aquí me va a decir todas las veces que se correó o rodó o como lo quieran decir, que se ejecutó esta regla o este comando de Butler. Y esto es bueno porque muchas veces tenemos que hacer digamos un troubleshooting o tenemos que ver algún error que nos está, nos está dando o o no programamos la regla para que hiciera exactamente lo que nosotros teníamos en la cabeza así que esto es bueno para hacer eso cerramos acá y fíjense que como yo lo corrí a mano se creó esta tarjeta la idea es que esto se va a crear automáticamente todos los días a las 7 de la mañana en lo particular yo prefiero hacer una digamos especialización de esta tarjeta columna dependientes y es que yo creo otra columna o lista que se llama regular todo o puedes ponerlo al revés, todo regular para que suene más en español y yo la pongo acá así que este tipo de cosas cuando yo tengo actividades regulares que sé que tengo que cumplir todas las semanas yo las pongo en esta lista porque para mí es mejor tenerlas separadas porque las tengo que cumplir no importa qué en cambio los pendientes siempre suelen ser un poquito más flexibles Y tienden a hacer cosas que son más particulares Aquí en el regular to do yo lo que pongo son cosas que se repiten Casi siempre en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos Tenemos que hacer una cosa el mismo día, todos los días Por ejemplo, revisar mis estadísticas de YouTube Eso sería una tarea que yo puedo poner acá Mi rutina de la mañana es otra cosa que yo podría programar y ponerla acá para acostumbrarme y crear el hábito. Recuerden que se necesita por lo menos entre 21 días y un mes para crear un hábito. Esto puedes tenerlo en tu celular incluso y chequear que hiciste todos los pasos de tu rutina de la mañana. Otro de los tips que te puedo dar es algo súper, súper tonto, sencillo, pero que te permite visualizar las cosas de manera rápida. Y es crear una tarjeta que sea como una línea de separación. Esta línea de separación puede tener varias semánticas. Una de ellas es que si tienes varias tareas en progreso, tarea B, puedas con esta línea decir, ok, el día de hoy ya trabajé en la tarea A, la tarea B no la toqué o si sí, ya lo trabajé todo, ya es el final de mi día. Otra de las cosas que me gusta hacer con esta línea es crear mi lista de quehaceres diarios. Muchas veces las actividades que tenemos en Trello... No van a hacer cosas grandes. Van a hacer cosas como llamar para acá, entregarle un correo a tal, enviar tal paquete. Son cosas que son muy sencillas y no requieren realmente que yo cree una tarea para decir enviar eh, eh, un paquete. Por ejemplo. Aquí, ¿Sí? Entonces este tipo de cosas quizás son muy pequeñas para traerlo. Pero lo que yo hago es que yo hago un to do diario ese todo diario siempre va a estar en la cabecera de mi lista en progreso y todos los días yo voy a añadir a él esas pequeñas tareas que no van a ser tarjetas hay un par de cosas que podemos hacer para facilitar un poco esta lista de quehaceres diarios vamos a entrar y Vamos a crear una lista de tareas diarias. Es un poco redundante, pero eh, cuando queremos hacer automatizaciones con Butler, lo mejor es que las listas de chequeo dentro de nuestras tarjetas tengan nombres particulares para que yo las pueda ubicar fácilmente. Digamos que yo tengo varias tareas acá. Nos vamos voy a poner a describir tareas pequeñas, pero es solo para dar una idea. ¿Qué? Imagínense que este es mi todo diario. Y yo, al final del día, ya solo pude completar estas dos tareas. Así que esta tarea C me quedó pendiente. Les voy a enseñar cómo hacer un botón en el tablero para que podamos procesar este nuevo to-do diario. Antes de ello, le voy a poner una fecha de vencimiento que va a ser, bueno, esto es opcional. Esto si ustedes quieren ponerle la, la, la fecha de vencimiento, imagínense que 24 horas, ¿sí? Y esa fecha se puede ir renovando y esto es nada más como un recordatorio de que es un to-do diario. Cerramos acá, abrimos Butler y vamos a crear un botón en la tarjeta. Vamos a ponerle el nombre de nuevo. Todo. Y vamos a agregar las acciones. Yo quiero que todas las cosas que yo chequeé en mi lista de quehaceres diarios desaparezcan. Entonces, remove, quitar todos los ítems que estén completos de la lista de chequeo tareas diarias aquí está mi primera acción la segunda acción es que yo voy a poner el, la fecha de vencimiento para mañana y entonces creamos este nuevo botón cuando abrimos esto y llega mi nuevo día, fíjense que acá tengo un nuevo botón que dice Nuevo Todo. Cuando yo lo presiono, las tareas que ya completé van a desaparecer y mi conteo de mi fecha tope va a recomenzar. Y mi Todo está otra vez limpio. ¿Qué tal va la cosa hasta ahora? ¿Te gusta, no? Entonces suscríbete al canal y si tienes alguna pregunta, si tienes algún caso especial, Recuerda que yo soy tu recurso, así que déjame en los comentarios todas tus preguntas. Estoy aquí para responderte. El siguiente tip es muy sencillo, pero nos puede ahorrar tiempo y además puede convertirse en trigger de otras acciones. Y es crear un botón que en la tarjeta me permita mover esa tarjeta para la lista de finalizados sin tener que estar moviendo las cosas manualmente. Vamos a crear el botón. Vamos a los botones de las tarjetas y vamos a crear un nuevo botón. Ese nuevo botón se va a llamar listo. Listo. Y aquí vamos a ponerle este icono. La acción va a ser mover la carta o la tarjeta al tope de la lista. ¿A qué lista? A la lista de... Terminados. Esa va a ser la única acción. Quizás me interese poner otras cosas. Como por ejemplo, que ya cuando la lista está en DON, yo puedo chequear todos los items de una lista. Chequea todos los items en todas las checklists. Boom. Entonces ya todo, cuando yo esté listo, ni siquiera tengo que chequear las cosas, sino que este botón lo va a hacer por mí. Vamos a dejarlo sencillo, pero ustedes ya tienen la idea de que pueden agregarle acá lo que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a crear una tarjeta de prueba y en esta tarjeta de prueba vamos a poner un checklist que sea A, B, C, D, E. Imagínense que yo nada más tengo chequeados estos dos. Terminé todo esto, listo corre el comando o se ejecuta el comando. Fíjense que todas las listas están chequeados y la tarjeta desde este pendiente va a terminar ya con todo chequeado. Es bastante sencillo. Ahora les quiero mostrar cómo podrían enviar un email de notificación cuando algo suceda. En este caso voy a Generar un reporte de gastos. Y una vez que genere ese reporte de gastos, yo quiero enviar un correo. ¿Cómo lo hago? Voy a Butler y voy a crear una nueva regla. Crear regla. Y fíjense un detalle. Cuando añado el trigger, mis opciones están limitadas. ¿Por qué? Porque tengo que poner aquí Advanced. Cuando una tarjeta en la lista, en progreso... Que además se llame reporte de gastos, sea agregada a la lista de terminado. Entonces voy a enviar un correo en el reporte de gastos y le voy a poner aquí la fecha enviando el reporte añadimos, ya tenemos todo acá y ahora sí debería funcionar cerramos y reporte de gastos, boom, listo perfecto y ahora nos vamos a Butler, a las reglas y vemos el log ahora sí se ha enviado un email, fíjense que nada más tenemos 200 emails al mes, que es bastante y cuando voy a mi correo, recibo esto. Mujer con opio, reporte de gastos, enviado el reporte. Obviamente, tengo mi link para abrir los detalles en Trello. Otra de las cosas que podemos hacer con Trello es clasificar la información. Para ello, vamos a estar utilizando estas etiquetas o labels en inglés. Vamos a Butler de nuevo. Y vamos a crear una regla. Creamos esta regla y vamos a decir. Esto lo vamos a hacer cuando agreguemos una tarjeta en cualquier parte del de tablero. Pero no va a ser cualquier tarjeta. Va a ser una tarjeta que se llame o que su nombre empiece con escritura. Así es que le voy a dar el contexto. De hecho, si escritura te parece muy largo, puedes utilizar letras. Vamos a utilizar la E para escritura. Significa cualquier cosa. Así que mejor la ponemos a cualquier cosa. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a poner condiciones especiales para esa tarjeta. En add move yo puedo agregar una, una etiqueta púrpura a todo lo que tenga que ver con escritura. También fíjense que puedo agregarle calcomanías como una estrella. Vamos a agregársela. También puedo ponerle un link. Imagínense que todo lo que tiene que ver con la escritura es en un blog que yo tengo. Entonces aquí le podría poner el blog, por ejemplo. Pero vamos a dejarlo sencillamente con estas dos acciones. Y si quiero ponerle un checklist. Un checklist que sea eh, outline. Eh, ¿Cómo sería eso? El bosquejo. ¿Es bosquejo? Creo que no es bosquejo. es el Ay, No me acuerdo cómo se dice outline. Pero bueno, vamos a añadir esta. Lista de bosquejo acá y salvamos esto nada más para que tengan un ejemplo. Entonces, yo vengo y digo: Bueno, voy a crear una tarea pendiente de escritura. Entonces, yo voy a utilizar aquí mi marcador E y voy a decir eh, Blog Entry. Como yo le puse este marcador acá entonces yo puedo tener ciertas condiciones. Imagínense que esto va desde enviar un correo, poner etiquetas, poner fechas de límite, mover cosas de aquí para allá. El siguiente consejo que te doy va dirigido a vencer la parálisis por análisis. Es decir, cuando no sabes qué es lo siguiente que quieres hacer, Trello también te puede ayudar a escogerlo al azar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos de nuevo a Butler y ahora vamos a crear un botón de tablero. Creamos el botón y vamos a ponerle a este botón Tarea al azar. Vamos a cambiarle el icono aquí por una varita mágica y vamos a decirle las acciones que queremos que haga. Vamos en este caso a mover una tarjeta al azar de la lista de pendientes a la lista de en progreso, Boom, añadimos acá, salvamos, como verán, se agrega una nueva opción, un nuevo botón acá a nuestro tablero, cuando presionamos el botón, boom, al azar se debería escoger la siguiente tarea que voy a hacer. Te doy el último tip que es un bono y es para los más flojos como yo o para los que quieren aprovechar todas las automatizaciones que sean posibles. Recuerda que creamos en las tarjetas nuestro botón de listo y esto lo que hace es mover las tarjetas. Esta no es un buen ejemplo, así que vamos a agarrar este. ¡Bum! listo y lo muevo a la lista de terminados. Pero qué tal si hago lo mismo cuando las cosas que tengo que hacer en las listas de chequeo están terminadas. Imagínate que tengo esta acción pendiente. Esta acción la vamos... Bueno, es más, vamos a usar nuestro botón de random. Una tarea al azar, que la paso acá, es el pendiente número 2. Y en este pendiente número 2, yo creé estos pasos. Perfecto. Vamos a crear una regla en Butler, que cuando yo chequee todos esos items en las listas de chequeo, entonces la tarjeta se vaya, como por arte de magia, a la lista de don Así que, el trigger va a ser, cuando todas las listas de chequeo estén completas, entonces, yo voy a mover la carta, o la tarjeta, perdón, entonces, voy a mover la tarjeta a la lista de terminado boom y como quiero añadirle algo más entonces también le voy a poner un check una calcomanía que diga se terminó salvamos vamos a la tarea pendiente y chequeamos chequeo, chequeo, chequeo, chequeo oh oh ya no hay nada que hacer y ahora ¡Bum! La tarjeta va como por arte de magia a la columna o lista de tareas. Espero que ahora tu lista de tareas diarias, tu to-do list, sea tu mejor amigo. Recuerda que el único límite es tu imaginación y recuerda que cada vez que quieras hacer o que notes que haces algo repetidamente, entonces puedes usar la herramienta Butler para automatizarlo. Si te gustó este video, suscríbete, dame like, déjame en los comentarios un truco que hayas aprendido, que quieras compartir de Trello, cómo tú usas la lista de To Do List. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Olga C. Moret, mujer con